Queridos amigos de Félix Corona Presenta, hoy tenemos un reportaje especial desde el sector de la Unión en el municipio turístico de Sosúa Y hoy tenemos la Fundación Albergue La Esperanza, que tiene una cena maravillosa, juguetes, juegos de todo para los niños Aquí en Félix Corona Presenta, no se vaya todos estos niños recibiendo regalos aquí y, y luego, tienen una cena. ¿Aquí tienen una cena? Sí, está por aquí, claro. ¿Qué institución organiza esta actividad? Bueno, la Fundación Albergue de la Esperanza, con el apoyo de algunas personas de la comunidad que nos ayudan, eh, podemos todos los años hacer una fiestecita de Navidad, eh, en lo que también le hacemos su cena a los niños que están en la Fundación, y también abarcamos niños de diferentes comunidades de aquí. ¿Cuántos niños tienen la fundación ahora mismo? 94. ¿Y qué, qué le hacen ustedes a los niños? Allá trabajamos con el nivel inicial y básico, o sea que allá comienzan desde un año y cinco meses hasta ocho años. Siempre yo, yo he apoyado a mi amiga, sí. que la he distinguido por el gran trabajo que hace a favor de la comunidad. Sin, a cambio de nada, sin ningún beneficio, y eso hay que apoyar. Yo siempre he dicho que esta actividad es una actividad que tenemos que apoyar entre todos para poder darle un gran apoyo a esta gran mujer, una mujer que, que, que lo único que sabe hacer es el bien por la comunidad donde ella vive. La Fundación Alberga de Esperanza y el Centro Educativo Dominicana Crece quieren agradecerle al señor Lupi siempre su apoyo incondicional para los trabajos que nosotros realizamos en la comunidad. Siempre venía con el camión de los bomberos tres o cuatro veces a limpiar la cancha y luego a llenarnos las piscinas. Y eso es algo que para nosotros no tiene precio. Eh, igualmente, diferentes personas de aquí de la comunidad, eh, también el mismo alcalde, usted mismo, Corona, eh, personas como también Centro 21 eh, Todo Carne, y otras instituciones más, como Hormigones del Atlántico, que este año también nos estuvo apoyando. Nosotros le tenemos por ahí una cena muy hermosa sí, a los niños. El centro de Goma David. Ajá, David y, y así. Freddy Salced, la... entre otros, porque eh, para nosotros, aunque nos regalen, siempre eso tiene un valor. Porque eso equivale a, a, a conjunta, un, con un conjunto más, vamos uniéndolo para poder hacer ¿Cómo, la ¿cómo meta. En esta institución. Nosotros tenemos una página eh, que es WW Fundación Albergue de la Esperanza y también a través de, de contactarnos a través del teléfono. 809-586-0734. ¿Cómo usted se siente al poder participar en esta actividad? No, eso es un gozo para mí, eso es un gran gozo. Y me la he gozado esta tarde. Me Gracias. He gozado. Gracias a mí. El señor Lupi siempre ha apoyado la, la Fundación Albergue de la Esperanza desde que estaba de General de los Bomberos. Siempre Exacto. nos apoyó y, bueno y le nacional. damos siempre las gracias a él. él le pedimos este reportaje desde el sector de la unión, aquí con Melania y Máximo, gracias por todo lo que ustedes hacen por los niños. Bye bye. Gracias a usted por ayudarnos. Gracias a usted por apoyarnos.